se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. La anciana Ana es otro testimonio entrañable en el ámbito de la Navidad. Además de Esteban, Juan, los inocentes, el anciano Simión, los pastores, los magos y sobre todo José y María, ahora es esta buena mujer sencilla de pueblo desde hace tantos años sirve en el templo y que ha sabido reconocer la presencia del Mesías y da gracias a Dios y después habla del niño a todos los que la quieren escuchar Ana no prorrumpe en cánticos tan acertados como los de Zacarías o Simeón ella habla del niño y da gloria a Dios es vidente en el sentido que tiene la vista de la fe y ve las cosas desde los ojos de Dios. Es una mujer sencilla, viuda desde hace muchos años, y nos da ejemplo de fidelidad y de amor. En lo sencillo y lo cotidiano anda Dios, como también sucede en los años de la infancia y juventud de Jesús. El Evangelio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 El día de hoy termina diciendo que su familia vuelve a Nazaret y ahí el niño iba creciendo para llevar nuestro interés y nuestro amor y transmitir así en el fondo la experiencia de Dios en un mundo que no conoce demasiado la gratuidad del amor ni la cercanía de las visitas. Si sabemos visitar, a imitación del Dios que ha visitado y redimido a su pueblo y de Cristo Jesús, la Navidad será una experiencia gozosa. La Eucaristía es uno de los momentos privilegiados en que los cristianos reconocemos con gozo la presencia salvadora de Cristo Jesús. Nuestra comunión de hoy sea aliento y motivo de alegría a nuestra preparación de la Navidad. Que el Señor los bendiga.